Estamos para intervinarte junto a Candela Whitman que acaba de bajar del escenario, se presentó con eh, Matías Galarza y la Orquesta Chabonesera. Quiero que nos cuentes un poco eh, cómo viviste. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, primero muchas gracias por invitarme, por la nota. Eh, la verdad que fue un momento genial estar ahí arriba, más de la mano de Matías, que para mí es un maestro, eh, así que bueno, llena de emoción y muy contenta porque salió todo muy lindo. Ser parte de la, esta nueva generación de chamameceros jóvenes? Y eh, bueno, la verdad que es algo, el chamamé es algo muy lindo y creo que es algo que está resurgiendo mucho entre nosotros, entre los jóvenes. Eh, además, tipo, lo, algo que me encanta de, de esta generación, digamos que todos nos queremos mucho y nos acompañamos entre todos. Así que la verdad que estoy muy agradecida con todos mis compañeros. Bien, ¿Nos puedes adelantar eh, qué se viene para este 2020 de eventos donde te podemos encontrar? Eh, ahora el sábado voy a estar cantando con, con tu pai, el Movimiento Corriente Nueva. y eh, además, bueno, este año voy a comenzar a grabar mi disco eh, junto con Matías. Eh, y, bueno, mis redes eh, son sí. M. Candela Bitman en Instagram y en Facebook Candela Bitman. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a vos.